este vídeo vamos a ver cómo subir material al campus virtual vamos a acceder con, con el DNI y su contraseña una vez que accedemos vamos a ir al, al curso en este caso está dentro de campus virtual y en cunso, curso de demostración este es un curso que viene vacío por defecto como como lo desde, desde el área de campus virtual. Lo principal que hay que hacer es venir a, a la rueda de ítem acciones, activar edición. Esto nos permite agregar material y demás al, al campus o, o distintas actividades que queramos. Y en este caso tenemos acá, por ejemplo, el programa de la materia. Uno puede arrastrarlo y agregarlo. Y en los temas podemos agregar, por ejemplo, la unidad 1 y la unidad 2. Al tema le podemos cambiar el nombre en el lapicito, ponemos unidad número 1 y en todo caso a esto le podemos poner material, eh, material de estudio. Por ejemplo, al tema 2 podemos hacer lo mismo en el lapicito, unidad número 2. Y también podemos cambiarle el nombre o no, o ponerle 2000, una fecha, 2018, 2019, 2020, la fecha que sea. En este caso lo vamos a dejar igual.